Yeah, yeah. Yeah, tu gatito nuevo, ¡Vaya! ¡Vaya! por un rico, ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! bajo con las la, Hermes, dile que la Supreme, lo que yeah, dice 360, dale vuelta 360, dale vuelta 360, donde tú de par ni la mano para el frente dale vuelta 360, dale vuelta 360, dale vuelta 360, dale vuelta 360, deja lo que entre, deja lo que entre, deja lo que entre. Que ese tigre está bien con el bajo con la Clive. Yo bajo con la Hermes. Dile que la subrín lo que dice es su con